Egun guztioi eta ongi etorriak Urban Bat Fest jaialdiaren edición. ediziorara. arquitectura irigintza eta berrikuntza soziala jorratzen duen jaialdia da Urban Bat Fest. Edizio bakoitzean hiri fenomeno de baten ikerketan jartzen dugu harreta. Aurtengo jaialdiaren gaia emanda etorri da. Gaur krisi multidimensionalak etorkizun faltaren ideia areagotu duelako. Sex pistolen No Future beleala hartu zuten punk mugimenduak eslogan gisa. Azken batean, etzipena gainditzea eskatzen zuen eta ekintzarako deia egiten zuen eslogan asen. Etorkizunik ez dagoenez, gu gazteok etorkizuna gara. Gu geuk eraiki beharko dugu etorkizuna. Gaurregungo, Europako gazteek langabek edo enplegu prekarioak dituztenek sentitzen dutenaren oso bestelakoa esen sentimentua da. No future by penak berkontextualizatuta adirazten digu etorkizun posible bakarra Siurga Betasunes, Betetaco, betetako orainaldi haudela. Eta ere, aukera ondia izan daitekela, etorkizun ikes dagoenean hausturak, adozturak eta proiektioak behar diren etorkizun bat asmatu behar dugulako. Bienvenidas a esta sesión de presentación de proyectos de Urban Bat Fest. Un festival que este año celebra su onceava edición y que invita a técnicos de las administraciones públicas, a profesionales del diseño, la arquitectura, el urbanismo, la innovación, la innovación social y la cultura, a compartir un espacio de diálogo con las organizaciones ciudadanas para generar conocimiento y proponer soluciones conjuntas a retos urbanos contemporáneos. Este año la elección del tema nos ha dado venida porque el contexto de crisis multidimensional eh, que estamos inmersas nos ha dado eh, el marco conceptual. La filósofa Marina Garcés comenta que nuestro tiempo es el tiempo del todo se acaba. Se acaba el progreso, el futuro como tiempo de la promesa, el desarrollo y el crecimiento. Se acaban los recursos, el agua, el aire limpio, los ecosistemas y su diversidad. Ante esta situación, personalidades relevantes de las ciencias y el pensamiento afirman que si queremos sobrevivir, Debemos de pensar de otra manera. En un contexto similar de sensación de falta de futuro en el año 1977, el no future de los Sex Pistols fue inmediatamente adoptado como eslogan por el movimiento punk. Expresaba la necesidad de rebelarse contra lo establecido, ante un futuro inexistente. Solo existía el aquí y el ahora, y era tanto el aquí y el ahora donde la imaginación debían de ponerse en marcha. La rabia, el desencanto del momento encuentran su canal de expresión a través del arte, la literatura y, sobre todo, la música. Ante la falta de futuro, nosotros los jóvenes somos el futuro, un futuro que debemos construir nosotros mismos. En este contexto de crisis y de oportunidad es donde abrimos un espacio para repensar el papel de la arquitectura en este cambio de época, sobre, para hablar sobre su responsabilidad en la situación heredada, sus capacidades de transformación, sus áreas de actuación, sus, di sus dimensiones espaciales, económicas, políticas y sociales, y sobre todo abrir un lugar de encuentro fronterizo que nos permita transitar entre las urgencias del momento y, las, em y la emergencia de propuestas que nos proyecten hacia futuros posibles. Los proyectos que presentamos en esta sesión han sido seleccionadas, entre muchas otras experiencias internacionales que se, presenta, que se presentaron a la convocatoria del festival. Experiencias que se suman al resto de aportaciones y reflexiones que se comparten en el festival a través de distintos formatos como pueden ser los ensayos, la presentación de libros, las píldoras urbanas, los talleres de la exposición o los ejercicios de, de ficción especulativa que nos invitan a repensar nuevas formas de habitar la ciudad y el territorio. Hoy invitamos a ocho experiencias que plantean una reflexión, una crítica al modelo establecido y que abordan la, la responsabilidad de la arquitectura y el urbanismo en este contexto de crisis multidimensional. Para hablar sobre su complicidad y sus formas de resistencia. Para hablar sobre sus posibilidades, sus limitaciones, sus herramientas y sus metodologías de trabajo y, sobre todo, para reflexionar sobre cómo podemos cohabitar el presente y el futuro. Proyectos que nos hablan sobre la recuperación del patrimonio industrial para su rehabilitación como barrios habitables. Proyectos especulativos que reflexionan sobre cómo la necesidad del distanciamiento social nos obliga a repensar los espacios. Intervenciones urbanas que re renaturalizan la ciudad. Proyectos que reflexionan sobre la necesidad de cuidar a otras especies proyectos que critican el consumo de recursos o motivan la creación de redes de apoyo entre arquitectos. Creemos que son una inspiración para redefinir nuevos contextos de aplicación de la arquitectura que atenderán con mayor rigor a las actuales necesidades que no son nuevas, pero que la crisis multidimensional ha evidenciado con mayor intensidad. El primero de los temas y de los proyectos hace relación al ritmo frenético de nuestra sociedad y cómo esta superproducción y la insostenibilidad de los proyectos creativos van dejando un rastro de proyectos olvidados y de cadáveres procesuales, ideas e imágenes que ni siquiera han nacido y que se han convertido en desechos olvidados en nuestros discos duros. ¿Qué hacemos con toda esa energía malgastada? Nos lo va a dar el siguiente vídeo.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 Limbo surge como rabieta de esta misma sensación de no future, del desencanto por la profesión, de una mirada cansada de producir sin descanso y de la meritocracia del sistema de premios arquitectónicos. La arquitectura por sí sola, como se reconocía antes, está totalmente despasada según sus palabras. Y este proyecto quiere ligarla con nuevas dis disciplinas mucho más actuales y diversas. Para hablarnos de Limbo, Hoy tenemos a Ángel Cobo, de Vian Studio. Es un estudio creativo de arquitectura y diseño que nació en China, de donde proviene el nombre Vian, que en mandarín significa cambio y transformación. Bienvenido, Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias a Urban Bath por organizar el festival y por invitarnos. Eh, como bien has dicho, mi nombre es Ángel Cobo. Eh, soy arquitecto y junto con Carmen Mentabor somos los eh, fundadores del estudio eh, Vian Office. Eh, eh, que bueno, nos definimos como un estudio de arquitectura y diseño multiformato que, aunque somos arquitectos de profesión, bueno, si podéis ver nuestro trabajo, veréis que somos bastante diversos y que realizamos distintos tipos de proyectos que no están directamente vinculados con la, con la arquitectura tradicional como normalmente la conocemos. Y bueno, hoy hemos venido a hablar de un proyecto que surgió en el año 2020-2021. Eh, que surge a raíz de la pandemia principalmente y este proyecto surge eh, se llama Limbo y surge por dos cuestiones que teníamos en nuestra cabeza que nos estaban rondando durante todo este tiempo. La primera de las cuestiones es una reflexión que lanzó a todo a todas es eh, cuántos proyectos de arquitectura acaban en el olvido. Era una duda que nosotros teníamos eh, durante toda la pandemia porque habíamos estado pues bueno tuvimos una serie de proyectos personales que Finalmente no llegaron a realizarse, un montón de concursos que no llegaban a, a ganar ni a construirse. Y nos hizo reflexionar sobre el sistema en el que vivimos y si realmente es sostenible la manera de trabajar que tenemos. Otro concepto que no teníamos en la cabeza, que nos estaba rondando durante todo este tiempo, era eh, que durante la pandemia surgió un boom de digitalización. Pero nosotros pensábamos que la digitalización que estaba ocurriendo eh, realmente no, no, no aportaba nada nuevo que la realidad ya no tuviera. Es decir, pensábamos que la digitalización no consistía simplemente en transformar el, el, el, el espacio real a un espacio virtual y comportarte en el espacio virtual de la misma manera que te comportas en el espacio real, sino que defendíamos o creíamos que la digitalización debe generar nuevos formatos comunicativos y por tanto eh, debe generar nuevos comportamientos asociados a esos nuevos formatos. Partiendo de esta base, de estas dos ideas que teníamos constantemente, surge la oportunidad. La oportunidad se llama eh, Matadero Madrid, que es un centro cultural aquí en Madrid, por si no lo conocéis, uno de los más importantes también a nivel internacional, eh, y lanzan una convocatoria para desarrollar un proyecto artístico a través de las redes sociales. Esto era año 2020, plena pandemia, todos encerrados. Eh, y nada, simplemente vimos en esta, en esta convocatoria la excusa para poder lanzar y desarrollar un proyecto eh, y planteamos Limbo. Definimos Limbo como una exposición de arquitectura, a través de los filtros de Instagram. Entonces, bueno, voy a contar un poco el proceso que siguió Limbo, el proceso natural que fuimos siguiendo. Y lo que primero hicimos fue, bueno, fuimos seleccionados para desarrollar este proyecto en la convocatoria que ya he mencionado antes, esto es a finales de 2020, y es aquí donde comienza el, eh, el proceso de, de diseño de Limbo. El primer paso fue lanzar un open call, es decir, queríamos hacer una exhibición, una exposición de arquitectura, y lo primero que hicimos fue lanzar un open call totalmente abierto, eh, para cualquier participante, no tenía que ser ni siquiera arquitecto, podía ser una persona que, que fuera diseñador, artista. Eh, la única condición que, que pedíamos es que el proyecto que enviaran no debía de haber sido construido ni materializado, eh, debía ser un proyecto que tuvieran ya hecho y que tuvieran en ese disco duro que hablabas antes, María, eh, totalmente abandonado, que ni siquiera ha visto la luz y que fuera un residuo, un residuo virtual, un residuo conceptual. Eh, a partir de este Open Call, eh, bueno, lanzamos distintas estrategias de comunicación eh, a través de Instagram, como siempre, para comunicar e invitar a los participantes. La idea es que únicamente tenían que mandar dos imágenes, porque no queríamos que estas convocatorias en las que te obligan a reproducir tu propio material y que para que incluso no vuelvas a ser seleccionado y tengas que producir aún más material, pues simplemente les pedíamos dos imágenes en las que pudieran enviar que ya tuvieran hechas y podía ser eh, tanto eh, personas del mundo profesional o académico. Una vez lanzado este buen este eh, seleccionamos un jurado experto eh, y la primera parte del jurado está formada por el Estudio Creativo y Plus, Plus que está formado por César Cañadas y Óscar eh, Sánchez, que son también arquitectos, pero como podéis ver, pues en su web ya es ya veis que no son los típicos arquitectos, sino que directamente se plantean como un estudio creativo, multiformato también, que trabaja con distintos, con distintos proyectos diferentes a la arquitectura. Y la segunda parte del jurado está formada por Uticae, que es eh, Paula Jiménez, que es una arquitecta también, que también se ha salido del mundo de la arquitectura tradicional y trabaja mucho con el tema de la virtualidad y el, y el metaverso. Ellos fueron los encargados de, entre todos los proyectos que recibimos, eh, realizar una selección. Esta selección estuvo... Estuvo realizado a partir de 80 proyectos de arquitectura que recibimos, tanto académicos como profesionales, y recibimos un total de 160 imágenes. Como he dicho, cada, cada proyecto debía enviar simplemente dos imágenes. Y una vez recibidas toda esta documentación, el jurado seleccionó 40 proyectos. De esos 40 proyectos, pasaron a la segunda fase en la que les, les solicitamos que nos enviaran el modelo 3D de esos espacios que habían diseñado. El motivo era simplemente que necesitábamos hacer una segunda evaluación de estos proyectos a través de los modelos 3D para estudiar también ya no solo eh, la calidad espacial y arquitectónica de esos proyectos, sino también estudiar la viabilidad a la hora de transformar estos proyectos en filtro de Instagram. Una vez habíamos recibido estos proyectos, seleccionamos 20 proyectos, que son los siguientes que veis aquí, que más tarde desarrollaré un poco más en profundidad. Y una vez seleccionados esos 20 proyectos, eh, se di dimos por cerrado los big goal. Eh, a partir de este momento, eh, lo que hicimos fue comenzar a la segunda fase del proyecto, que consistió en eh, transformar esos, esos modelos 3D o esos proyectos no realizados a filtros de Instagram. Para este proceso, trabajamos con diferentes herramientas en las que unificamos todos los proyectos gráficamente con este estilo que habíamos venido utilizando desde el principio del limbo, un estilo como un poco naïf, un poco infantil, porque la idea era, digamos, que la exposición fuera entendible y divertida, no que fuera una exposición de arquitectura tradicional con, con planos, con, con imágenes como que solo entienden de arquitectos. No queríamos que fuera una exposición de arquitectos para arquitectos, queríamos que fuera una exposición de arquitectura para todo el mundo. Entonces le dimos este estilo gráfico que era divertido y accesible a todo el mundo. Trabajamos con diferentes software. Este, por ejemplo, es Sparkar, que es un programa eh, abierto de, de Meta, bueno, de Meta el antiguo Facebook, para vale, Instagram, que permite transformar cualquier elemento en filtro de Instagram. Y finalizado este proceso, finalmente en, lo, en 2021, en marzo de 2021, eh, lanzamos eh, Limbo. Limbo se define como, bueno, como un espacio virtual en el que la idea era generar esto, pues una exposición totalmente abierta que fuera accesible por cualquier persona, incluso aunque no estuviera físicamente en ningún lugar, sino que simplemente desde su móvil pudiera acceder a ello. Este es el cartel del proyecto. El proyecto estuvo, digamos, los filtros de la exposición estuvo abierta durante un mes únicamente, desde marzo de 2021 hasta abril de 2021. Y este es el cartel con todos los participantes que fueron seleccionados y sus proyectos. Y como decía, bueno, el Limbo se define como un, limbo, como un mundo virtual en el que la idea es recopilar un como una especie de, de, de mundo de Hades donde están todos los proyectos que nunca han llegado a nacer y darles una segunda vida a través de la virtualidad. Para acceder a esta exposición era muy sencillo. Simplemente tenían que acceder al Instagram de Matadero y dentro del Instagram clicar en el apartado de filtros de, de, de Instagram que tiene de cada perfil y dentro de ese perfil tenían eh, los, 20, los 20 espacios, los 20 proyectos, eh, simplemente a un clic. Cada persona clicaba y se metía dentro del espacio y como veréis en esta imagen, aquí podéis ver los 20 proyectos junto con los 20 autores, es decir, en cada uno de los proyectos está cada uno de los autores que diseñaron cada uno de los espacios. Y bueno, como veis, simplemente el filtro era muy sencillo, ahora te metías dentro del filtro y o bien si encendías la cámara frontal, Podías incluso sacarte un selfie dentro de tu propio espacio y si, le, si encendías la cámara delantera, eh, podías directamente recorrer el espacio y visualizarlo a través de la pantalla del móvil. Finalmente, eh, bueno desarrollamos también una campaña de comunicación. Este proyecto está totalmente diseñado por nosotros. También la campaña gráfica y no solo el, el proyecto conceptual, sino todo el proceso es 100% desarrollado por nosotros, que es algo de lo que nos sentimos Bastante orgullosos. Y finalmente en mayo de 2021 el, el proyecto desapareció, queríamos que fuera algo efímero, eh, se cerró, los filtros se borraron de la, de la, de la plataforma de, de Instagram de, de Matadero. Y bueno, si hay algo interesante de es la virtualidad es que también te permite parametrizar los resultados. Este es el external report con algunas conclusiones que obtuvimos a través de ASAP, que era la agencia de comunicación de Matadero Madrid, que lleva todas las redes sociales de Matadero Madrid. Y bueno, por ejemplo, eh, algunos datos importantes que nos parecen súper interesantes es que en menos de 30 días conseguimos que hubiera más de 35.000 interacciones. También otro dato importante que conseguimos es que, eh, es, que es algo que nos permite hacer en las redes sociales el, el, el, el, la globalización y el conseguir la difusión máxima, conseguimos que durante esos 30 días por cada día tuviéramos alrededor de 150 visitantes, que durante todo el proceso se tomaran más de 900 fotos o vídeos de esos espacios y que en la totalidad eh, más de 38.000 personas eh, vieran el eh, limbo tanto de manera directa visitando el espacio de manera indirecta, porque cualquier persona que visitaba el espacio pues lo compartía y otras personas los veían. Estos, estos resultados son imposibles de haberlos conseguido con una exposición física eh, y al final es algo que nos consiguió dar la, la virtualidad. Entonces, bueno, simplemente para terminar la, la mi exposición, que tampoco me quiere enrollar mucho más, eh, hemos abierto Limbo para que cualquiera de los oyentes pueda visitarlo directamente. Y para visitarlo es muy sencillo. Simplemente tenéis que, si queréis visitarlo, simplemente lo hemos abierto dentro de, de, dentro de nuestro Instagram. Eh, os metéis dentro de nuestro Instagram y tenéis un clic en el que podéis clicar en el apartado de filtros y directamente desde ese apartado veréis que están todos los, todos los proyectos del limbo que les hemos dado vuelta a dar una, ya no es una segunda, ya es una tercera vida, eh, para que cualquiera de vosotros y vosotras simplemente cliquéis y los podáis visitar y disfrutar durante estos días. Eh, y con esto termino, pues muchas gracias a todas. Pues... Muchísimas gracias, Ángel, y seguro que nos metemos hoy mismo a Instagram a, a trastear con vuestros ah. filtros y sacarnos, a hacernos algún story. Eh, bueno, genial. Eh, simplemente eh, agradecerte eh, bueno, que hayas querido presentarte, que hayáis querido presentaros a esta convocatoria y sobre todo dar, daros las gracias por pensar que puede haber un cambio en la arquitectura y puede haber también un cambio que habite la propia arquitectura. no Es decir, necesitamos este tipo de cambios para generar futuros posibles desde nuestra profesión. Y bueno, pues desde el exceso de producción de proyectos que quedan en el olvido, nos movemos hacia una idea similar que tiene que ver con la producción masiva de objetos diseñados para esta pandemia de la COVID-19. Que han tenido una vida útil muy muy limitada y que ahora mismo pues, eh, se han convertido en objetos Inútiles. Intervenciones eh, no farmacéuticas que trabajaron con la idea del distanza, distanciamiento social para controlar la propagación del virus, como por, podían ser, por ejemplo, los tabiques de pesiglas que abarrotaron restaurantes, tiendas y oficinas de correos, eh, que se plantearon como soluciones aparentemente útiles pero que, por lo demás, fracasan desde el punto de vista medioambiental, estético y social. Las vacunas han conseguido no dar sentido a estas eh, construcciones, a estas arquitecturas domésticas mmm, y, de alguna forma, yo creo que eh, de, de todo esto va a reflexionar el, el siguiente proyecto. Distant Table es un ejercicio de diseño que va más allá y que plantea cuestiones relacionadas sobre cómo el propio diseño y la arquitectura es capaz de construir nuevas relaciones sociales. Noemí Gómez, de FURI Studio, nos lo cuenta. FURI trabaja disolviendo las fronteras entre la práctica y la investigación, la arquitectura y el urbanismo, y sus proyectos exploran cuestiones en torno a la ecología, los bienes comunes y la perspectiva de género a través del diseño. Bienvenida, Noemí. Evo Milesquer, María, y a todo el equipo de UrbanBat por la invitación. Y muchísimas gracias por todo. Estamos encantadas de, de estar aquí. Y como venís haciendo en el festival, y, y especialmente en esta edición de No Future, queríamos sumarnos con nuestra propuesta a la reivindicación de la creatividad crítica como herramienta necesaria en tiempos de crisis y también lo comentasteis en la inauguración con carne cruda que podemos seguir ya en youtube y, y creemos necesario también evitar estos futuros catastrofistas que también comentaban nuestras compañeras de, de tipi ¿no? que resulten paralizantes y usar el pensamiento arquitectónico también para imaginar otros futuros posibles ¿no? como estabas eh, mencionando ahora la reciente pandemia fue la situación que cogimos como, para, como un ejemplo para realmente reaccionar y reconsiderar eh, cómo el diseño puede enfrentarse a estos momentos de crisis y pensamos también cómo podríamos comentar a través de un objeto uno de los actos comunitarios más significativos que, que atraviesan escalas y geografías y que la COVID había cancelado absolutamente que es el celebrar juntas, no hubo no, ni fiestas, ni banquetes, ni cenas numerosas y la, pan, la pandemia canceló totalmente el poder sentarnos en torno a una mesa, como vimos aquí, a través del tiempo y de las culturas. ¿no? Entonces estaba anulando totalmente este vínculo comunitario en, en torno a la comida. Entonces, tomando la mesa como, como tema, como hecho que concierne, como diría Bruno Latour, empezamos a observar sus diversas formas en distintas épocas y culturas desde la acción más primigenia que puede ser el fuego abierto hasta pasando por reclinarse en, en Roma o estas pequeñas mesitas de en tatamis en Japón o también en Asia sobre una plataforma elevada o cuadrada con taburetes o esta igual también os suena bastante es bastante famosa esta alargada al igual que esta redonda o eh, esta mesa china rotatoria maravillosa donde puedes acceder y son los platos los que, los que giran. ¿no? Entonces, hasta ante estas posibilidades de celebración llega la, la pandemia y como comentaba María, ¡guau! plástico por todas partes. Esta era la única solución posible en, la, en los restaurantes y, y, y las tiendas y también, sobre todo, como en grupos muy reducidos. ¿no? El, distancia, el distanciamiento era una o dos personas, o como mucho tres, que, y no, puede, no había otra solución. ¿no? Entonces quisimos abrazar un poco esta, esta situación y asumir esta situación y pensar cómo generar una forma de resistencia creativa en estos tiempos de crisis. Y propusimos la, la Distantable como un mueble totalmente inesperado para una pandemia inesperada, aquí veis como la genealogía de, de las distintas mesas, y a través de la corrección y el ajuste de, de una mesa convencional, realmente la Table pretende ser una intervención con la que invitemos simplemente a repensar unos nuevos imaginarios y paradigmas disruptivos que surgen de estas normativas de sobre cómo controlar los cuerpos en el espacio. ¿no? Este es el, el museo donde fue expuesta, en el Times Museum. Esta es en, el, en la pieza horizontal diseñada por Kuljas que veis allá arriba y que está en China, en, en Guangdong, y se encuentra en este contexto urbano donde las torres de viviendas eh, crecen incesantes por todas partes, pero que también está rodeada de agricultura urbana e incluso les propusimos que, aunque fuera una mesa de distanciamiento, ¿por qué no podríamos celebrar una cena de proximidad como con alimentos de los huertos urbanos que, que rodeaban el museo? ¿no? Entonces, esta, esta exposición estuvo curada por Ho Hanro y llevaba por nombre Uselessness as Usage, la inutilidad como uso, y queriendo hacer eh, referencia, como mencionaba María, a esta situación global en la que aparecen ciertos de artefactos insólitos cada día y que se convierten rápidamente en inútiles, ¿no? la, la clásica obsolescencia programada. Entonces, alrededor de la Instant Table, eh, los comensales... Están sentados de forma segura, están, es una mesa absurdamente grande, ¿no? están incómodamente distanciados unos de otros, apenas pueden oír las conversaciones, pero queríamos reivindicar esta fisicalidad de ser capaces como de, de cenar y de comer juntos, ¿no? como un poco como resistencia. Aquí escucháis los pajaritos porque esta, esta mesa la diseñamos en colaboración con Yoshiharu Sukamoto de Atelier baguau y también de un artista de sonido, Monvik, que grabó los pájaros en Tokio durante la pandemia y las personas no podían escucharse entre ellas, pero sí los pájaros se podían comunicar entre sí, ¿no? Aquí veis eh, esta, esta dimensión absurda, pero queríamos intentar como utilizar también la ironía y el humor para reflexionar sobre estas consecuencias materiales de la nueva normalidad y cómo generada tras la, tras la pandemia, ¿no? Aquí vemos como cada persona provoca una curvatura en la superficie que, que corresponde como al punto exacto donde debería de estar sentado de forma segura. Y su objetivo, obviamente, no es dar una solución definitiva al problema del distanciamiento social, pero, como decía, funcionar como un objeto que provoque la, la reflexión sobre los códigos que asumimos como normales. ¿no? Aquí podemos ver un pequeño vídeo de, del, del montaje. Que también planteábamos esta, esta sección de una cercha para que no perdieran como las patas convencionales de una mesa y se viese su, simplemente como la superficie. Y estos son algunos de los detalles donde las piezas de, de contrachapado se atornillan a la estructura desde, a, desde abajo. Y aquí veis ese efecto de la mesa casi como flotante, incluso bromeábamos con llamarla UFO, de Uselessness eh, Fisting Object. También, y constructivamente era muy importante que estuviera dividido por secciones porque necesitábamos que entrara en el ascensor y que fuera fácil de, de montar y desmontar. ¿no? Aquí veis las diferentes piezas y como el círculo central de color fucsia de la mesa pre-Covid, es una mesa convencional de 12 personas de unos 2,5 metros de diámetro y luego la gradación de colores fucsia rosa, naranja, amarillo, que va indicando como esta metamorfosis de la mesa normal hasta alcanzar la distancia segura entre personas de la nueva mesa nueve, meses, nueve veces más, más grande. ¿no? Eh, esta, esta dimensión tan enorme hizo que la mesa se convirtiera al final en un escenario. El grupo de, de teatro Grass Stage utilizó eh, para una de sus performances durante los días de, de exposición. Aquí veis un pedacito con, con el que ya estoy acabando la, la presentación durante los días de, de la expo y, y la verdad que fue también como una acción inesperada ¿no? Eh, al final esta superficie sugirió nuevos usos y nuevas maneras como de usarla ¿no? Eh, y ya para finalizar con una última reflexión sobre, sobre los estándares, sobre lo que supone normal la arquitectura y el diseño, ya contaros como curiosidad que la superficie de la Distant Table, 45 metros cuadrados, era exactamente la misma que la de nuestro apartamento en Tokio, el lugar donde desarrollamos este proyecto durante la pandemia. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención y es que Casco. Pues es que Ricasco, Noemí, me ha encantado vuestro proyecto porque además utiliza el humor para reflexionar sobre un problema tan importante como ¿no? la necesidad de estar juntas ¿no? y cómo tenemos que valorar otro tipo de fórmulas que nos permitan también eh, relacionarnos, encontrarnos y celebrar también la, la vida ¿no? a través de, de estos encuentros gastronómicos. Eh, y de estos diseños con sentido pasamos a hablar también sobre... Una realidad que no tiene futuro y que está dejando sin futuro, es decir sin agua, a una de las comarcas con menos recursos hídricos de España. El próximo proyecto habla de esto, de la relación entre los sistemas urbanos de dispersión y aislamiento unifamiliar con la forma de relacionarnos con el entorno y la forma en la que consumimos los recursos planetarios.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 Las grandes urbanizaciones desarrolladas en las últimas décadas y situadas en extensiones de territorio que tradicionalmente habían sido destinados a cultivo, se convierten en viviendas unifamiliares, todas con piscina privada. Los arquitectos Diego Avellán y Joaquín Lucas son los autores de este proyecto de investigación y crítica performativa. Bienvenido, Diego. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, como todos mis compañeros han comentado anteriormente, por pertenecer a este festival, la verdad es que para nosotros es un orgullo y bueno vamos a intentar contaros un poquito de, de este proyecto que realizamos Joaquín, Lucas y yo, Diego Avellán, allá por el año 2018, comenzamos 2019 y, y antes de empezar como a contar el proyecto queríamos poner un poco en contexto todo, ¿no? este, este proyecto de una piscina geopolítica es parte de, del proyecto final de carrera de, de ambos en, en la Universidad de Alicante y, y nace de parte de la reflexión de nuestra personal de, de nacer en un, en un territorio determinado, ¿no? como al final nacer en un lugar llega implícito asumir unas complejidades identitarias, culturales, sociales y territoriales como algo natural. ¿no? Entonces cuando uno toma distancia eh, afloran ciertos pensamientos interpretativos que permiten ampliar esa mirada sobre esas realidades que, no, que nos rodean. Eh, de alguna manera esta piscina geopolítica es como una especie de scroll en Google Maps que nos acerca a esas realidades de, de nuestro territorio de, de la Vega Baja. La Vega Baja es, bueno, nosotros, Joaquín y yo, somos de un pueblo de, de Alicante, eh, al sur de, de la provincia de la Comunidad Valenciana, eh, en el cual de, vamos, de toda la vida ha estado vinculado siempre a lo que es la huerta, no pero de, en un momento determinado eh, la, el modelo económico cambia y pasa de a, a lo que es el, la cultura de, del ladrillo ¿no? eh, en nuestro territorio, entonces de alguna manera queríamos hablar de esto y, y empezamos a y, y, y también siempre claro, el conflicto este que hemos tenido con, con el agua y la huerta se veía como muy afectado entonces queríamos que eh, hablar de, de, este, de este conflicto geopolítico a través de las piscinas era como una cosa que intuíamos que podía ser acertada, pero de alguna manera parte de dos, de dos pretextos. Por una parte el excedente, eh, en un momento determinado también aparece este libro que, no, que nos aconseja nuestro tutor del proyecto, Enrique Nieto, en el cual eh, George Bataille localiza el excedente y lo relaciona con, con el territorio o con, con unas ciertas... Una cierta Acciones que, va, que van sucediendo, ¿no? Asociadas con la noción de, de gasto. Eh, de alguna manera, cuando uno mira como el crecimiento urbanístico de, lo, de los últimos 50 años en nuestro territorio, el lugar donde hemos crecido, lo puede interpretar como un organismo, un sistema que es capaz de crecer como por sí solo. ¿no? Eh, y esto puede tener una lectura más transversal asociada a la noción de gasto que nos habla George Bataille. Eh, de alguna manera, como hablar del sol como ese primer elemento que determina estéticas, identidades, economías locales, todos los afloramientos decedentes en la Vega Baja parten de actividades eh, que tienen que ver con, directa o indirectamente con el sol, ¿no? y, y al final eh, sirve de base como a esos procesos de, cre de crecimiento, como son las inversiones económicas, especulaciones o, o prácticas hedonistas. Eh, y por otro lugar, el, el ser del lugar, ¿no? lo que he comentado antes. Eh, ...relacionar ese excedente con nuestro lugar de origen. A partir de una primera aproximación a este tipo de, de imágenes... ...que son las que habitualmente nos rodean ¿no? estas grandes urbanizaciones... Real, ...realizadas en estas últimas décadas... ...en las cuales el, el promotor de nuestra zona promueve un tipo de, un tipo de, de forma de vivir en el cual... Eh, todo está vinculado al uno mismo, a la piscina, a su territorio, a, a un modelo de ciudad eh, muy característica, ¿no? en el cual la piscina es casi como eh, un hecho que, que nadie se plantea vivir sin piscina. Y, y claro, todo esto en, en un contexto de, de escasez de agua. ¿no? Entonces, en un primer lugar, lo que hicimos eh, fue cart cartografiar ese excedente, de qué manera... Eh, en, la de, en la Vega Baja se localizaban esas piscinas en, en nuestro territorio. Entonces hicimos un, una cartografía en la cual eh, ya no nos interesaban tanto esos núcleos urbanos, sino que únicamente grafiábamos en, en color azul lo que son las piscinas y de alguna forma para localizar todas esas eh, bolsas de especulación que se habían dado en nuestro territorio. Eh, Incluso con gente que hemos, familiares, amigos, conocidos que han estado viendo con estos planos, se dibujan los, los propios pueblos, ¿no? Ya no. Hay pueblos que son muy importantes a nivel eh, de casco antiguo, de, por historia y demás, pero que desaparecen totalmente si tenemos que hablar en, en términos de piscinas, ¿no? Estas grandes bolsas aparecen en, en pueblos vinculados muy a la costa, al a extranjero, etcétera, etcétera. Eh... La segunda parte del proyecto se llama documentando el excedente y, y ya queríamos como ser muy precisos en esa búsqueda que habíamos hecho anteriormente. ¿no? Entonces, eh, en la Vega Baja hay 22.440 piscinas, un millón de metros cuadrados para el disfrute privado, un río de 163 kilómetros, 587 kilómetros de borde de piscina, de alguna manera, este como macro macroalas que hicimos, eh, lo quisimos localizar por color, eh, georeferenciación, forma y año de construcción, todas esas piscinas que habían en nuestro territorio. De modo que hasta si querías como eh, buscarlas en cualquier motor de búsqueda, como por ejemplo Google Map, aparecía ya la propia forma, el lugar donde estaba y, y de qué manera esto tenía como esa relación con la piscina y con el, con el fondo del Gresite. Quisimos, como he ser muy estrictos a la hora de contabilizarla, sacar esos datos, porque intuíamos dónde podíamos llegar, nosotros sabíamos, o éramos conscientes de que había muchas piscinas en nuestro territorio, pero tampoco sabíamos si eso era mucho o era poco, no teníamos como esa eh, magnitud relativa en la cual nos dijera hacia dónde nos íbamos como a, a aproximar. Entonces lo que hicimos fue, eh, en un momento determinado, dividir como toda esa superficie de piscina. ...por los habitantes que habían en cada municipio, en el cual aparecieron como esta ya primera gráfica... ...en el cual cada piscinita pues iba relacionando la, lo que le correspondía a cada persona por municipio. Pero eh, de alguna manera queríamos como ponerlo en contexto de una manera que lo pudieras palpar, ¿no? Entonces no entendíamos esta investigación sin esa performance, ¿no? Sin ese, esa provocación a la hora de, de hablar de, del agua comunidad para, para el disfrute privado. Entonces decidimos cómo construir esa piscina que, que le correspondía a cada habitante de, de nuestro territorio, que es 3,24 metros cuadrados. ¿no? Una piscina que, que se fabricaba con, con un gresite eh, que se reconocía ensamblada a todas las piscinas de, del territorio. Y que en uno de los momentos, bueno, eh, también por uno de los datos importantes, eh, a nuestra zona de La Vega Baja, bueno, pongo el vídeo. Eh, traen el agua para, para lo que es la huerta a través de un trasvase que se obstruyó que trae el agua, el agua desde, desde el Tajo hasta el Segura el cual a lo largo de su recorrido hay numerosas fugas ¿no? entonces de alguna manera creíamos que era conveniente como terminar esa performance dándonos ese baño geopolítico eh, en el cual nos veíamos inmersos en todas esas políticas eh, o geopolíticas que nos rodeaban como día a día en nuestro, en nuestro territorio Aquí, bueno, unas imágenes de lo que son esta performance, no este baño, en el cual la colocamos debajo de esos tubos, en esa fuga y, y nos conseguimos dar como ese último baño final. Eh, ya como, bueno, este proyecto fue en 2019, se realizó la performance y nuestros compañeros de, de Handshake pudieron como llevar más allá y que no se quedara solo un simple performance y hecho académico a través de, bueno, cogieron como toda esa documentación y la plasmaron en un libro eh, que editaron y, y que se puede comprar como en su web y nada, eso es todo muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias Diego eh, tengo que decir que cuando recibimos vuestro proyecto eh, a todas se nos apareció una sonrisa en la boca yo creo que eh, habéis tenido la capacidad de hablar de temas tan importantes ¿no? como el consumo del territorio y el consumo de los recursos de una forma a través del humor ¿no? yo creo que es la forma en la que podemos llegar a, a, a más personas ¿no? para sensibilizar sobre estos temas. Eh, yo creo que es bueno nos, nos ha encantado y nada muchísimas gracias y Enhorabuena por el, por el proyecto. Muchísimas gracias. Y de una realidad, de un territorio agotado, eh, volvemos a pensar que nuestra labor como arquitectas debe favorecer la recuperación de ecosistemas verdes tanto en el territorio como también en, en la ciudad compacta. Actualmente las políticas de vegetalización de las ciudades eh, se han convertido en tendencia y en necesidad. Recientes estudios científicos relacionan determinadas enfermedades autoinmunes, psicológicas incluso la aparición de cánceres con la ausencia de acceso a estos espacios verdes. Además de estas ventajas sanitarias, estos espacios nos ofrecen lugares de socialización en la ciudad. Eh, esto nos lo van a contar en el siguiente vídeo.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 El proyecto Experts transforma el eje con Cell Descent en un espacio verde eh, cuyo mmm, propósito principal es permitir a las personas caminar por el centro de la vía. Pero no solo eso, porque además eh, se integra como soporte de la diversidad y cierra ciclos eh, de la biosfera, depura el aire, el agua, aporta confort y sobre todo produce bienestar emocional. Para hablar de este proyecto tenemos a Marta Benedicto, que es arquitecta y socia del estudio de arquitectura barcelonés eh, Cierto Estudio. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias. Eh, muchas gracias por eh, admitirnos a, a participar en, en Urban Bad Fest. Eh, estamos muy contentas y os voy a explicar efectivamente el proyecto Superillas que estamos realizando en, en Barcelona. Ahora ya estamos en proceso de obra. Eh, esto empezó eh, a finales del 2020, principios del 2021, todavía arrastrando eh, efectos de, de cómo debíamos aprender a vivir en la ciudad después de, de la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona, por eso ya llevamos mucho tiempo definiendo un modelo que iba a cambiar las calles de La Xampla, el ensanche barcelonés. Eh, como, bueno, algunos conocéis la ciudad, si no... Las calles de Alain Sancha son unas calles que, que se han convertido ¿no? durante el paso de los años en, en calles destinadas al paso de vehículos. Básicamente, algunas de ellas, concretamente Aragón, Valencia, etcétera, las calles Aragón o Valencia sirven para cruzar la ciudad. O sea, hay más vehículos eh, que con inicio o destino fuera de la ciudad que cruzan por, por estas calles que vehículos que sencillamente se desplazan eh, entre la ciudad. Por eso el ayuntamiento plantea eh, una nueva trama del ensanche que, que permita revertir, revertir esta situación y, y generar una ciudad mucho más saludable y una ciudad para las personas. ¿no? Entonces, eh, en, esta, en, esta, en este planteamiento ¿no? plantea generar eh, 20 ejes verdes y 20 plazas en los cruces de, de los ejes verdes. Entonces, eh, para este primer concurso que, que propusieron, planteaban eh, que habría cuatro ganadores de los ejes y cuatro ganadores de las plazas, y el primer ganador definiría el modelo que luego se implementaría en el resto de las calles. Y luego, una vez el modelo quedó cerrado, se empezaron a definir los cuatro primeros ejes y las cuatro primeras plazas. Nosotras obtuvimos el primer premio, por lo tanto, nos encargamos de liderar el modelo y a posteriori definir la calle Conseil de Asen, que sería la que tenemos eh, vista aquí, que a día de hoy solo se va a hacer hasta Paseo San Juan, o sea, no se va a hacer eh, toda, la calle, toda la calle entera, sino que simplemente va a llegar hasta, hasta el Paseo San Juan. Eh, entonces, os voy a explicar un poco la propuesta de concurso, porque creo que es una propuesta bastante mmm, pionera en muchos sentidos y por eso nos hizo ganar, ¿no? porque el eslogan, el el título de la propuesta se llamaba Caminar desde el centro. Yo creo que esto fue como las palabras que ellos querían oír para, para, para directamente decir, ok, este es el proyecto que, que debe ganar. Y digo esto porque luego del proyecto que presentamos arquitectónicamente, urbanísticamente, cómo son estos pavimentos cómo está esto explicado, pues al final vais a ver que casi que no queda nada de ello. ¿no? O sea que al final ellos lo que querían era realmente transformar la ciudad desde una manera mucho más conceptual y no, eh, o sea, y no, esto tampoco lo puedo decir, pero, o sea, a nivel arquitectónico, pues la propuesta, digamos que, que tuvo algunos fallos que luego hemos ido revirtiendo, ¿no? Eh, nosotros planteábamos, eh, para poder caminar desde el centro y convertir esta calle en una plataforma única, como un, blan, como un manto en blanco, nevado, donde la, la gente camina por donde quiere, con total libertad, donde se ha desjerarquizado, ¿no? porque ahora nosotros caminamos completamente eh, encauzados. En, en ¿no? O sea, las personas caminan por las aceras, los coches van por la calzada y para cruzar tienes que ir a las puntas de las manzanas y cruzar por el paso de peatones. ¿no? Entonces, nosotros planteábamos generar un manto mucho más eh, neutro, digamos, que no, que no, donde no hubiera... Eh, señalización incluso y que las personas pudieran cruzar en diagonal y pudieran moverse libremente por la calle. Para generar esto había una, una, una, un punto proyectual muy importante que era eh, enviar todos los usos a los límites de las fachadas. O sea, Generábamos como las plantas bajas a modo de conquista de la calle y a modo de domesticar la ciudad, eh, abrían unas alfombras sombras ¿no? a la, hacia las calles que permitían como extraer los usos interiores de la vida más privada hacia, hacia la ciudad. Bueno, este, este, este punto que fue el punto más fuerte, incluso el verde, el nuevo verde, ¿no? que nos va a servir como infraestructura ambiental tan necesaria en la ciudad, a modo de tanto eh, el agua, cómo enviamos el agua al subsuelo o a modo de cómo ¿no? eh, generamos sombra para evitar el efecto isla de calor, etcétera pues todos estos elementos los enviábamos hacia las fachadas de manera que eh, dejábamos el centro de la calle eh, liberado para, para el paseo, para el disfrute, para el ocio, etcétera. Eh, una vez, eh, bueno, esto eh, proyecto también parte, eh, estas calles que han sido las pioneras que, van a, que ya están en obra, eh, durante la pandemia se, se les implementó el urbanismo táctico, que era este urbanismo en el que hay pues, eh, prueba y error. ¿no? Entonces, probaron algunos sitios, cosas que funcionaron, cosas que no, y de los datos que extrayeron, surgió digamos el, el concurso al que nosotras nos, nos presentamos. Este fue nuestro render de concurso, donde se ve cómo pues las terrazas de, de los bares, restaurantes, se adosan a las fachadas, como incluso una frutería o una librería puede sacar allí sus, sus, sus bártulos y, y, y como extender también la, la actividad de dentro de los edificios hacia, hacia la calle. Luego también había un punto que, que nos parecía muy importante, que, lo, que, lo, que como referencia a los jardines de Luxemburgo en París, habíamos decidido que el mobiliario por fin urbano fuera móvil ¿no? y que la gente pudiera mover las sillas allí donde las necesitara, incluso las mesas, etc. Bueno, más allá de la propuesta de concurso, pasamos a, a, a la realidad ¿no? y nos encontramos con que eh, todas las instalaciones de la calle pasan alrededor de la fachada y el ayuntamiento no tenía el dinero suficiente para mover todas estas instalaciones. Como un punto de los puntos más importantes era conseguir que el agua no se perdiera por las tuberías sino que infiltrarla otra vez al subsuelo, eh, se tenían que generar estas grandes superficies de suelo estructural, ¿no? que bueno, suelo estructural no me quiero extender mucho, pero es un suelo que permite que, que el agua drene hacia, hacia, hacia el subsuelo generado por distintas densidades de grava muy compactada que, que permite que el firme mm, de, del pavimento quede completamente allanado y no se acabe deformando. Eh, entonces, a raíz de ahí, de esta, de esta propuesta, ¿no? surge eh, la necesidad de separarnos de las fachadas. Entonces, radicalmente eh, empezamos a pensar en otro, en otro concepto. ¿no? Por eso surgen estas pequeñas eh, plazas, no las queremos llamar plazas, pero espacios de reunión que se cierran a sí mismos con el verde eh, en, en el tramo y luego también surge de manera similar en las, en las crujías. Eh, importante el tema del agua, ¿no? que al final, o sea, evidentemente en Barcelona llueve torrencialmente muy a menudo, entonces para estos momentos en que el subsuelo no puede absorber toda esta cantidad de agua, generamos un, una única pendiente por donde se va a ir eh, el agua por el clavagrán. Bueno, al final los coches sí que son un agente invitado en este sitio, pero hay que marcarles cierto, cierto recorrido y uno de los puntos principales que, que es una decisión proyectual, pero también una decisión a nivel de ciudad, es que estos coches ya no van a poder continuar eh, continuamente por la calle de, de una manzana a otra, sino que en cada manzana se les va a obligar a salir de, de esta calle, de manera que no se convierta en una calle para transitar, sino que se convierta en una calle para solamente las personas que tengan que acceder a, a, a, ese, a ese tramo o a ese bloque. Bueno, aquí veis una sección de, de lo que os he estado hablando, ¿no? Un poco en la calle hay estos como tres elementos, ¿no? El vuelo, que es todas estas copas de los árboles que también hemos aumentado. O sea, hemos pasado de un 1% de árboles en la superficie de la calle a un 10%. Eh... Importantísima también la iluminación, ¿no? que hemos eliminado por completo estas farolas enormes que solo sirven para iluminar el centro de la calle por donde van los coches y hemos bajado una iluminación mucho más doméstica y mucho más eh, humana, eh, bajita, a cuatro metros. Y, y luego está el suelo, ¿no? ¿Cómo es este pavimento? Que el pavimento utilizaremos el panot típico de la champla para que la, la continuidad entre las calles sea... sea mmm preexista y, y luego el subsuelo, ¿no? como este agua y estas, esta gran cantidad de, de, de, de, pavimento, de suelo estructural que estamos generando permitirá que estos árboles extiendan sus raíces y por fin puedan mmm, crecer y generar copas mucho más frondosas que nos proporcionen la sombra necesaria eh, en verano. Bueno, aquí un detalle del espacio urbano de estar, que le llamamos como estos alcorques llenos de, de, de, de vegetación, ¿no? estos parterres se giran para generar espacios donde la gente pueda mirarse entre sí y, la, y, y pueda como generar eh, comunidad. Bueno, un poco como estos eh, espacios de estar se van repitiendo a lo largo de todo, de todo el eje en definición eh, más, más concreta, ¿no? La planta del proyecto, al final, ¿cómo quedará? Bueno, no quiero alargarme, pero en estos proyectos entran todo tipo de ¿no? eh, recogida de basuras, bomberos, ja parques y jardines, eh, gente con eh, movilidad reducida, bueno, asociaciones para personas invidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final ha sido un proceso en el que Hemos tenido que, que pactar con todo el mundo casi para que fuera un proyecto que, que, que pudiera aglutinar todas las necesidades que existen en una ciudad, que son muchas y muy diversas. Bueno, también otro de los puntos que eh, tuvimos que eliminar eh, entre proyectos que nosotros habíamos pensado en un paso a nivel... Eh, que, o sea, como que con Selda Sen tú lo pudieras caminar de punta a punta sin tener que bajar nunca una calzada. Esto daba muchos problemas a nivel de que hay calles de bajada hacia el mar muy importantes como pueden ser balmes, por ejemplo, en la que los autobuses no se pueden permitir el lujo de ir como pum pum subiendo estos, estos eh, pequeños badenes que, que planteábamos. Luego también está muy importante cómo nosotras que estamos haciendo eje calle nos juntamos con, con los equipos que están haciendo plazas donde allí sí que eh, empezará como un, un ecosistema mucho más eh, Verde, con, con, con, o sea, estos se convertirán en pequeños oasis dentro de, de la ciudad. Y bueno, aquí os quiero enseñar algunas imágenes de, de la propuesta final de proyecto. También frontales, no porque siempre estamos acostumbrados a ver la calle de esta manera, pero la calle también la podemos vivir de manera transversal, cosa que a día de hoy no la miramos así porque no, no nos dejan. ¿no? Y bueno, un, una imagen de la crucía y con esto acabo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Marta, es un lujo tener a un estudio tan interesante como el vuestro en, en nuestro festival que desde aquí queríamos eh, agradeceros nuevamente y daros la enhorabuena por, por todo el trabajo que estáis haciendo y bueno pues de un proyecto que mejora las condiciones de vida de las personas Pasamos a un proyecto especulativo que reflexiona sobre la necesidad de cuidar de otros seres que cohabitan el planeta con nosotros. ¿Qué ocurre en los lugares donde ningún ser humano puede vivir? ¿Cómo podemos ayudar a estos seres vivos que habitan estos entornos deshumanizados? ¿Cuál es nuestro papel como arquitectas del mundo? De todo ello nos habla el siguiente vídeo. El ser humano comparte espacio arquitectónico y urbano con toda clase de entidades que denominaremos more than HUMAN, esto es, desde pequeños insectos, roedores, malas hierbas, hasta dispositivos tecnológicos como drones o vehículos autónomos. En un tiempo en el que el pensamiento antropocentrista es cuestionado por su papel en las crisis ecológicas y sociales, creemos necesario redefinir los protocolos de interacción entre lo humano y lo más que humano para generar unas relaciones ecosistémicas mucho más sostenibles. Nuestra propuesta para un futuro posible parte de una visión cosmopolítica en la que por un lado se revise el estatuto ontológico de todos aquellos agentes activos en la ciudad y por otro se propongan nuevos modelos de cohabitación en los que se incorporen a estos otros actores en los futuros procesos arquitectónicos. Soy Joaquín Pereiles, arquitecto cofundador de la FAP. Pues Natural Selection imagina un dispositivo arquitectónico móvil que ayuda a las arañas afectadas por la radiación en la zona de, de exclusión de Chernóbil a crear telarañas que permitan la supervivencia de esta especie en esta zona inhabitable. Joaquín Perailes es arquitecto en AFAP una oficina de arquitectura española fundada en 2017, donde se compagina la práctica profesional con la investigación, donde se exploran las formas alternativas de relación entre agentes humanos y no humanos. Bienvenido Joaquín. Muchas gracias María, muchas gracias al festival por la invitación, a todo el equipo, Borja, Rubén, por supuesto. Eh, he de decir que, bueno, para no para, para Fab es un gran honor compartir eh, este espacio virtual con, con estudios tan jóvenes y prometedores y a los que ahora podemos poner cara porque bueno, muchos de ellos ya nos seguimos en redes. Así que, bueno, de alguna manera, también eh, este proyecto va de redes. Así que bueno, vamos a, a comentar. Bueno, como bien has presentado, Fab, es un estudio de arquitectura, somos un estudio de arquitectura eh, liderado por Héctor Frías y yo mismo, Joaquín. Y bueno, básicamente compaginamos la práctica arquitectónica de, la, de, de obra construida, aunque ahora están terminándose prácticamente la mayoría, con la investigación académica, como bien decías, con, la, con especial atención eh, a estos nuevos patrones, digamos, de, de convivencia entre agentes humanos y, y más que humanos. Pues Natural Selection eh, surge como respuesta a, a una serie de inquietudes que tanto Aitor como... Como yo, investigamos en la actualidad en nuestras respectivas tesis doctorales, el proyecto, en colaboración con nuestra ya amiga Asti Miller, fue objeto eh, de un concurso que propuso la, la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania y que más tarde se convertiría, como veis, en una publicación eh, en la que se planteaban arquitecturas para, para, para diferentes tipos de agentes eh, más allá del humano, por decir. Pero antes de pasar a hablar del proyecto, y puesto que nos situamos en un festival que tiene como lema eh, No Future, creemos necesario eh, apuntar una serie de ideas o conceptos que, que nos ayudarán a entender mejor el proyecto y su contexto. Para pensar el futuro no futuro o, o el futuro improbable que el festival apunta como tema, primero habría que contextualizar y analizar ciertas prácticas del pasado reciente y en qué momento del pensamiento contemporáneo nos encontramos en relación a la arquitectura y el urbanismo. Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial y lo que muchas autoras apuntan como la Sexta Extinción, nos encontramos en una época donde el pensamiento y la práctica antropocentrista heredera, heredera de la modernidad es cuestionada por su papel en las crisis ecológicas y sociales de nuestro tiempo. Necesitamos nuevos imaginarios y enfoques de diseño especulativos como la ficción el perspectivismo, que pongan en crisis el modelo humanocentrista y que integren otras metodologías y herramientas en nuestra disciplina con el fin de abrir nuevos caminos hacia alternativas más inclusivas. Eh, en este proyecto, la ficción, como en el caso de la película de Tarkovsky, eh, de gran inspiración para nosotros, o el perspectivismo de Débora Danowski y de de Castro, han sido dos herramientas básicas para el diseño especulativo de estas seno-arquitecturas. Trabajar construyendo ficciones por, nos permite, por un lado, plantear nuevos escenarios de posibilidad, donde ensayar nuevos ensamblajes y formas de mediación entre diferentes cuerpos, ya sean humanos o más que humanos, y por otro lado, ampliar las herramientas arquitectónicas que nos permitan desarrollar estrategias de adaptación a estos contextos en, en crisis. Desde, bajo este punto de vista, uno de los conceptos que estamos trabajando últimamente y que, y que define la la elección del lugar del proyecto, es el de paisaje antropocalíptico. Entendemos aquellos, o estos paisajes antropocalípticos, como los territorios, o aquellos territorios cuyas condiciones de habitabilidad han cambiado drásticamente en un corto espacio de tiempo por cuestiones relativas principalmente a, a la acción humana. Pues esto desde catástrofes natu naturales, entre comillas, debidas al cambio climático, como sequías o inundaciones, hasta accidentes nucleares o territorios devastados por la guerra o la sobreexplotación de sus recursos. Incluso podríamos incluir al confinamiento del inicio de la pandemia, que cambió radicalmente las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades, llegando incluso a ser pobladas por, por, por lo salvaje. Lugares, como decíamos, plagados de incertidumbres, cuya complejidad se ha multiplicado, pero que a su vez son espacios de oportunidad que merecen ser discutidos desde un punto de vista contemporáneo. <coughs> Se ven ahora los videos, ¿vale? eh, Chernobyl, eh, objeto de estudio y fascinación para, para científicos como para grandes productoras de televisión, como HBO o artistas punk, como en el caso del vídeo que tenemos a la izquierda de, de Pink Floyd, es un lugar extremo en el que han ocurrido y continúan ocurriendo cosas extremas. Si existe un marco en el que el lema No Future cobra una dimensión palpable y brutal, es, es, es aquí, es Chernobyl. Un escenario antropocalíptico, como decíamos, moldeado por complejas tensiones geopolíticas como la Guerra Fría en su día, o la propia Guerra Ruso-Ucraniana en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de lo que muchos creíamos, Chernobyl es un lugar muy alejado de la idea de desolación posapocalíptica, ya que más de 30 años después de que explotara uno de sus reactores, provocando el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad, la ciencia nos revela algo muy diferente. Los investigadores han descubierto que en la, llama, bueno, en la llamada zona de exclusión de Chernobyl, que cubre unas 2.800 kilómetros cuadrados del norte de Ucrania, ahora se presenta como la tercera reserva natural más grande de la Europa continental. Por eso es curioso, como, como una gran biodiversidad desde plantas, e insectos, hasta pájaros y mamíferos de, de mayor porte, como hemos visto, han colonizado las arquitecturas e infraestructuras que en su día formaron pueblos habitados por humanos. Estos agentes conviven ahora junto a una serie de dispositivos tecnológicos, digamos, como drones, cámaras infrarrojas, detectores de sonido, que recogen datos y capturan la información tanto de los propios sujetos como de sus mundos circundantes. Nos encontramos eh, ante una especie de experimento icónico, un nuevo marco de, de cohabitación entre agentes más humanos, que parece traspasar las fronteras de la ficción. <coughs> bueno, y es precisamente en este, en este entorno radical, casi de ciencia ficción, en el que en 2020 imaginamos las arquitecturas que dan forma a la propuesta Post-Natural Selection, un proyecto, como decíamos, desarrollado por AFAD en colaboración con, con, con la arquitecta Astinil. Específicamente, de entre todas las especies vivientes que habitan la zona de exclusión, en este proyecto pusimos el foco en las arañas tejedoras de la familia araneidae Algunas de estas hermosas criaturas han perdido como resultado de la radiación la capacidad de generar redes efectivas para la captura de sus presas. Esta familia de aránidos se caracteriza precisamente por el hecho de poseer una alta capacidad de adaptación a, a diferentes medios, por lo que durante el proceso de elaboración del proyecto se optó no por reemplazar, sino por aumentar de alguna manera protésicamente, sus procesos de fabricación de telas para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Para ello imaginamos una serie de dispositivos tecnológicos, corporizados en una nueva seno arquitectura, con cierta autonomía y que adaptaba a este entorno antropocalíptico, sirviera de refugio para este tipo de usuarios. Estas entidades robóticas, a la vez sujeto y objeto, mediante un sistema de sensores que perciben la información del entorno y un sistema de actuadores que controlan el movimiento, podrían, digamos, seleccionar ubicaciones y orientaciones óptimas para aumentar la capacidad de adaptación de estas colonias de araña. En Postnatural Selection propusimos construir artificialmente eh, el marco guía de sus telas, después de lo cual las propias arañas pudieran condensar sus esfuerzos en crear la parte más importante de la estructura, la espiral hecha de una especie de seda pegajosa que es la que se destinaba a la captura de insectos. Las arañas gastan una gran cantidad de energía para crear dicho Marco, Marco Guía, por lo que nuestra propuesta garantizaba que solo tuvieran que trabajar en la producción del tejido de esa seda, al tiempo que seguían un patrón óptimo para el diseño de la misma, recuperando sus capacidades de caza con una mínima intervención humana. La estructura se basaba, como vemos, en una doble piel, una piel exterior que, que se formaba con una triangulación de, de acero e impresión 3D que forma la base de las telarañas. La piel interior que protegía y albergaba la parte técnica, esto es el centro de control del aparato provisto de una unidad de procesamiento que gestionaba eh, una serie de sensores de temperatura, humedad, iluminación, y se encargaba del movimiento del módulo de las patas, donde se albergaba la batería alimentada por pequeñas células fotovoltaicas. Las patas del mecanismo solo se moverían un máximo de dos horas al día y siempre durante las horas de sol cuando las arañas estaban inactivas. Sus movimientos serían extremadamente lentos y orgánicos, evitando cualquier tipo de de vibración disruptiva. Bueno, para terminar, en post-Natura Selection se buscaba romper con el excepcionalismo humano, generando una presencia inquietante, una arquitectura eh, cibor, como propondría Donna Haragüin en su manifiesto, que construyese preguntas y ampliase las contradicciones. Una hibridación realmente sustancial y no cosmética entre entidades orgánicas y material sintético, en un entorno casi post apocalíptico, fuera de las prácticas antropocentristas. Entendemos el territorio como algo no terminado o unitario, sino como un medio en continuo cambio en el que participan infinidad de agentes más que humanos con relaciones diversas, que se van modificando según se ensamblan o se crean nuevos cuerpos. Por eso apostamos por una mirada contemporánea hacia el territorio, que, se, que abandone la visión romántica de naturaleza y se adentre en los nuevos paisajes antropocalípticos o postnaturales, como una nueva realidad desde la que repensar nuevos marcos de cohabitación. Eh, bueno, esto es todo, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias Joaquín. Eh, bueno, es siempre inspirador eh, saber que hay personas, eh, profesionales, técnicos de la arquitectura eh, que estáis trabajando también por cómo eh, acoger y cohabitar con otras con otros seres ¿no? del planeta, porque creemos que también eh, son parte de nuestra y son nuestra posibilidad de subsistencia en el propio planeta. Entonces, bueno, creo que este tipo de proyectos especulativos, uh, sirven también para reflexionar sobre esta necesidad de, de, la, de la cohabitación entre, entre seres. ¿no? Eh, bueno, y, y de la recuperación de las arquitecturas de vida no humanas, nos vamos a la recuperación de arquitecturas con vidas pasadas que tienen un alto potencial de ser recuperados, tanto para crear hábitat como también para recuperar memoria histórica y paisajística. La Oliva es un municipio de la costa mediterránea de Valencia y alberga en su territorio una huella del pasado industrial que tiene mucho que decir y que tiene mucho potencial para ser recuperado. En el siguiente vídeo el arquitecto Luis Bernardo nos explica en qué consiste el plan director que han redactado para este municipio. El Es un antiguo asentamiento industrial de fábricas ladrilleras en el municipio de Oliva, en Valencia, que actualmente se encuentra en estado de abandono. En 2019, en el marco del concurso Europan, el Ayuntamiento de Oliva inició un proceso de recuperación de este ámbito en el que se plantea nuestra propuesta para un futuro posible. Por un lado, la reivindicación de la identidad patrimonial de cada ciudad frente a la homogeneización de los desarrollos contemporáneos. Y, por otro lado, la recuperación de la relación inteligente que se daba en asentamientos como este entre la actividad productiva, los espacios residenciales y la vocación natural del territorio en el que se ubica, tanto desde el punto de vista de los recursos disponibles como de sus cualidades climáticas o medioambientales. Soy Luis Bernardo, arquitecto en Terrario Arquitectura, equipo redactor del Plan Director de Desarrollo Urbanístico del Laz de Oliva. Memorias productivas es un ejercicio de recuperación patrimonial y paisajístico que recupera, sobre todo, la sabiduría popular. Luis Bernardo es miembro de Terrario Arquitectura, un colectivo joven que surge de una plataforma de colaboración entre arquitectos fundada en el 2018. Un modelo que pone en contacto a jóvenes arquitectos que quieran trabajar y desarrollar proyectos por su cuenta con profesionales con sus mismas motivaciones e intereses. Bienvenido, Luis. Gracias María por la presentación y gracias a todos los que habéis acudido al evento. Eh, el proyecto que os voy a contar es un concurso ganado en la pasada edición de Europan 15, ubicado en el municipio de Oliva, en Valencia. Eh, se encuentra eh, ubicado en un ámbito que consiste en este polígono de este antiguo polígono de producción ladrillera, que durante los años 50 y 60 pues, fue uno de los núcleos más importantes de la industria de esta región. Se caracteriza, como veis, por estas fábricas construidas con los propios elementos eh, que se fabricaban dentro de ellas y por estas imponentes chimeneas de hasta 40 o 50 metros de altura que le dan esta imagen tan, tan característica. Actualmente se encuentra en estado de abandono con la mayoría de las fábricas en, en estado de semirruina. Sin embargo, muchas de ellas han podido mantenerse en el tiempo y nos permiten conocer cómo fue ese proceso industrial de fabricación. Con, los, con las naves de los secaderos, los hornos de cocción, las naves de almacenamiento o las propias chimeneas, que también se han conservado todas ellas a lo largo del tiempo, dando este margen pues, tan identitaria, tan, tan característica. Este ámbito se ubica a medio camino entre el casco urbano y todo el, ter y todo el territorio rural, sirviendo de, de pieza de transición hacia, hacia ese territorio, ¿no? que es un territorio que se caracteriza principalmente por un alto valor ecosistémico, con la presencia de importantes masas eh, vegetales y por una arraigada trayección de los recursos hídricos, que es fruto de la presencia histórica de la actividad agrícola en, la, en toda la Comunidad Valenciana. Bien, como os decía, el Ayuntamiento de Oliva presenta este ámbito a, a, a Europan con el objetivo de dar con una propuesta de transformación que permita recuperarlo y volverlo a poner en actividad. Para ello, nosotros presentamos un proyecto que consiste en tomar como punto de partida cada una de estas, de estas memorias, ¿no? que, que es lo que entendemos que son los ámbitos que albergan el, el pasado de este lugar. Por un lado, los ecosistemas locales, la gestión hidrológica y el paisaje cerámico. A cada una de estas memorias se le asigna un uso productivo a implantar para volverlas a poner en funcionamiento y una acción material que permite la conexión entre ambos elementos, asignando para cada una de ellas una escala de intervención que serán las tres escalas de nuestra propuesta. La primera de las escalas es la escala territorial, en la cual la memoria reactivada será en los ecosistemas locales. Eh, identificamos cuáles son estos, estos ecosistemas presentes en el municipio y cuáles pueden ser las vías de conexión entre ellos y se proponía una red de movilidad blanda que permitiese conectar estos ámbitos naturales con nuestro, nuestro ámbito de intervención dando lugar o permitiendo la implantación de ese uso productivo propuesto, que en este caso sería un turismo medioambiental que pudiese servir de, de alternativa al turismo de sol y playa que ya, que ya está presente en el municipio. Se consigue de esta manera un municipio capaz de ser permeable al territorio en el que se ubica y un ámbito rural que puede tener tanta actividad urbana y social como cualquiera de las calles del, del núcleo histórico. La segunda de las escalas de intervención es el espacio público, para el cual la memoria a reactivar sería la gestión de los recursos hídricos, proponiendo una red de captación, eh, acumulación y reutilización del agua de lluvia, que podrá ser posteriormente reutilizada pues, para usos como riego o como la limpieza urbana. En este caso, la acción material sería la regeneración del suelo, pasando de un estado actual con una gran cantidad de suelo impermeable a un estado reformado en el que el suelo impermeable se concentra a lo largo de un eje de circulación eh, en el que se van ubicando los distintos espacios públicos, dejando todo lo demás, eh, del, todo el resto de superficie para zona verde o para terreno natural, digamos. Para conseguir que este terreno, que durante tanto tiempo, durante tanto tiempo ha estado eh, tapado por estas rosas de hormigón de las fábricas, pueda recuperar su. su digamos, su productividad ecológica y su fertilidad, pues se recurre a una, a una plantación temporal de especies leguminosas microlizadas que permiten volver a fijar todos los nutrientes naturales de forma eh, de forma eh, natural, eh, permitiendo que ese terreno pueda estar preparado para el uso productivo que se, que se plantea en este caso. Que será la vegetación productiva a lo largo de cuatro especies autóctonas localizadas que permiten volver a darle esa actividad que tenía antes de, de, de la etapa industrial. De esta manera se obtiene un ámbito que puede gestionar de manera responsable sus recursos hídricos y, y en el que la vegetación autóctona pues, forma parte de eh, o es el elemento principal de ese espacio público, ¿no? manteniendo estos dos o haciendo participar estos dos elementos de, de la vida social de este nuevo barrio. La tercera y última escala de intervención es la manzana urbana, en la cual la memoria a reactivar es el paisaje cerámico, que comentábamos al principio. Partiendo del, estado actual, eh, partiendo del estado actual, se localizan cuáles son los elementos materiales que componen ese paisaje y conservando estos elementos materiales se propone un estado reformado con nueva edificación en el cual los nuevos edificios se concentran a lo largo de ese paseo que, comentábamos, que comentaba anteriormente con, los, con la concatenación de espacios públicos. De esta manera, se puede tener un ámbito que puede ser totalmente reconstruido, pero sin necesidad de anular ese paisaje cultural o esos vestigios materiales que le dan su identidad histórica. La acción material para permitir esto sería este nuevo, un nuevo plan de usos para estos edificios, en el cual eh, a estos fragmentos consolidados se le asigna y se, se le planifican una serie de usos temporales hasta la llegada del programa definitivo, que en este caso será la vivienda productiva. Es una vivienda o es un, eh, es un producto residencial que, en, que pasa por o que se caracteriza por sustituir esos espacios eh, añadidos adicionales a la vivienda tradicional, que es esa plaza de garaje o ese trastero, y sustituirlos por un espacio de trabajo, un espacio productivo, que combinándolo de distintas maneras pues puede responder a distintas necesidades. ...se obtiene de esta forma una, una arquitectura que puede mantener un lenguaje totalmente contemporáneo... ...pero sin necesidad de anular la identidad cultural del ámbito en el que se ubica... ...y, to, y que puede tomar como elemento cualificador, o sea, que puede tomar esos vestigios, esa herencia material... ...como elemento cualificador de la nueva actividad que desarrolla. Todas estas acciones se plantean a lo largo de un cronograma que, que las sincroniza a lo largo del tiempo... Y ese, eh, eh, la primera de esas acciones ya se está llevando a cabo, que es la reacción del Plan Director de Desarrollo Urbanístico que estamos realizando en este momento. Y eso sería todo. Muchas gracias por, por vuestro tiempo y por vuestra atención. pues Muchas gracias, Luis. Ojalá este tipo de proyectos de recuperación de patrimonio industrial, paisajístico y cultural y su reconversión en otros usos actuales se replique en otros municipios de contextos eh, similares. Se me ocurren varios ejemplos que, que yo creo que serían motivadores a, a, para, para hablar de ello. ¿no? Pero bueno... Definitivamente, gracias por, por eso, por querer re recuperar ese espacio, por querer trabajar también en un contexto local cercano, que es, ¿no? es la zona donde vivís. Y, y sin más, si te parece bien, pues eh, ya vamos a dar paso al siguiente de los proyectos. ¿no? Eh, que tiene que ver con eh, la recuperación de un patrimonio, que esta vez es más un patrimonio relacional, que es eh, la recuperación de los teleclubs. Los teleclubs surgieron en la época de la posguerra como lugares de socialización, donde ver la televisión en una época donde las familias no podían permitirse el lujo de tener su propia tele en casa. En esa época se construye una arquitectura para alojar estas prototecnologías compartidas y a su vez generar espacios de reunión y de encuentro. En el siguiente vídeo, nos cuentan cómo diseñar un espacio social tan cambiante eh, que es un teleclub para un pequeño pueblecito de no más de 150 habitantes de Soria. Nos parece que en muchas ocasiones en las ciudades contemporáneas se ha proyectado sin considerar suficientemente la variable tiempo y eso que el verbo proyectar implica necesariamente su manera. Nuestra propuesta para un futuro posible es proyectar con suficientes grados de libertad para construir una ciudad capaz de albergar actividades que todavía no están definidas ni que se pueden anticipar pero que sucederán. Se trata de entender la versatilidad como un valor de sostenibilidad por su capacidad de adaptarse a los cambios. En este caso, lo que construyamos seguirá siendo útil y no habrá que volver a construir. Así podremos reducir a base de no tener que volver a hacer. Soy García, arquitecta, junto con Pedro Torres, de Vizna Studio. Para hablar de este proyecto tenemos a Pedro Torres, de Vizna Studio un estudio que trabaja la práctica de la arquitectura enfocada desde el respeto a los materiales, a su fabricación y sobre todo el trabajo local para fomentar el entendimiento del contexto. El contexto entendido en un, su gran eh, eh, concepción en, como el capital cultural, constructivo, económico y energético. Pedro nos hablará de este proyecto tan bonito y que es el de la recuperación, bueno, el de la construcción de este Teleclub para un contexto eh, local muy concreto de la España vaciada. Pedro Torres, bienvenido. Muchas gracias María. Y muchas gracias también a todo el equipo de UrbanBat por la organización y por habernos invitado a compartir este proyecto con vosotros. Eh, ya habéis conocido a Rocío en la píldora y ahora yo os voy a contar eh, este proyecto que consiste en algo así como un, como un centro social, un teleclub con colchones térmicos. Para situarnos geográficamente, el edificio se encuentra en el noreste de la provincia de Soria, dentro de un contexto demográfico particular, puesto que esta zona tiene una densidad poblacional menor a dos habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en una de las zonas menos pobladas de toda Europa. Eh, además, esta población está bastante envejecida y el acceso a los servicios básicos pues, es fundamental. Eh, un mes después de empezar el proyecto, en 2016, se publica el libro de La España Vacía, de Sergio del Molino, que consiguió que un poco después se pusiera el foco en la despoblación y en el reto demográfico al que se enfrentan estas zonas. El proyecto responde a una necesidad convertida en concurso de proyectos por parte del Ayuntamiento, con el objetivo de sustituir el antiguo Teleclub, por, eh, que podemos ver ahí destacado en el centro del pueblo. Se trata de una pieza fundamental en la vida de este remoto pueblo. Eh, Noviercas tiene apenas 150 habitantes censados, aunque solo la mitad de ellos pasa allí el invierno. Y es conocido por ser el pueblo de Becker. Allí vivió con su mujer y con sus tres hijos y parece ser que es donde escribió las famosas rimas y leyendas. Esta tipología híbrida, como decía antes María, eh, llegó a España en, en los años 60-70 y se llegaron a montar cerca de 7500. Y debe su nombre a que solía traer la primera televisión de carácter público y además venía a unar las funciones de casino, círculo, y Casa de la, de la Cultura. Eh, el teleclub en este caso está situado en el centro del pueblo, al borde de la antigua carretera y en medio de una plaza, desde la que se accede por esta calle al Ayuntamiento, la Torre Bereber del siglo X y la Iglesia. Para nosotros es importante integrar el teleclub en el paisaje y la cultura de este pueblo de casas bajas y cubiertas a dos aguas. Por ejemplo, este cuadro de Valeriano Becker, el hermano de Gustavo Adolfo, muestra la vida en Noviercas a finales del siglo XIX. Y aquí nuestra versión actualizada con mucha menos gente, y eso que la foto está hecha un martes, que es el único día que abre la tiendecita que se ve ahí a la derecha, la única tienda de, de todo el pueblo. Y es que hoy en día el, el teleclub el, es el único lugar de reunión de todo el pueblo, en él sucede todo. La volumetría del nuevo teleclub parte en cierta manera del, del edificio anterior y se genera a partir de los dos espacios principales, a los que añadimos a cada uno de ellos un colchón y un paquete de servicios generales. Esto genera unas, unas cubiertas eh, algo heterogéneas, por lo que optamos por una cumbrera común. Y si le damos un corte a todo este volumen, a 270, eh obtenemos una carcasa que nos permite darle homogeneidad a estas cubiertas gracias al, al uso de los materiales cerámicos. Si levantamos la carcasa podemos ver el edificio por completo, eh, con los dos colchones principales y sus col, perdón, los dos espacios principales y sus colchones adosados. Y también podemos ver el tratamiento de los forjados por el interior, como cada salón y su colchón tienen nervios paralelos que a su vez son perpendiculares al, al espacio contiguo. Esto mismo explicado en una maqueta en la que se entiende esta contundencia de la cubierta carcasa. Podríamos decir entonces que el, que el teleclub es un condensador social flexible porque es capaz de responder a las necesidades de cada día, es el bar, es el lugar donde se juegan las cartas, el punto donde se distribuye el pan, el correo, el periódico, incluso la antena wifi o el lugar donde la furgoneta del banco que va una vez por semana se enchufa. Eh, pero también es, el, es capaz de acoger a todos los habitantes en celebraciones públicas, en eventos, en teatros, incluso en celebraciones privadas como cumpleaños, convirtiéndolo en una extensión de lo doméstico. Esta convivencia de usos, lejos de ser un problema, es un punto importante en el proyecto, que da como resultado un edificio versátil, que permite distintas configuraciones de uso independientes o en conjunto. Como veis ahí a la izquierda está su, cada, cada espacio con su colchón, la extensión hacia las plazas o el único requisito del proyecto, del concurso, que era que se pudieran acoger a 250 personas comiendo puntualmente. Y abajo tenemos pues, los usos más habituales, el de salón en exclusiva, el uso de cafetería que es el más habitual que está en el centro o esa convivencia de usos. Esta versatilidad permitirá dar cabida a toda esta diversidad de usos, incluso a algunos usos que no han sido todavía diversos, eh, previstos, pero que seguro que sucederán. Y esto se consigue gracias a la utilización de puertas correderas, tabiques móviles y juegos de, de puertas que permiten la prolongación de los espacios principales hacia los coltones. Eh, que son unos espacios no climatizados asociados a los principales que además de favorecer su comportamiento térmico generan un desahogo espacial, diluyendo el límite con el, con el exterior y prolongando las actividades hacia la plaza. Pero más allá de la complejidad programática, este proyecto requería un entendimiento profundo del contexto cultural, social, logístico y económico. El coste de la obra fue tan modesto, en torno a los 570 euros metro cuadrado, que nos obligó a optimizar recursos. Por eso el encofrado de los nervios in situ pues, evita la utilización de falsos techos, pidiéndole a la estructura que actuara también como material de acabado. Además, la, gracias a la altura de los forjados y esta direccionalidad de los nervios, permite orientarte dentro del edificio con tan solo levantar la mirada. Pero el hormigón también se utiliza como ese pavimento continuo que, que nos permite potenciar la sensación de fluidez entre los, entre los espacios del programa. Y se realizó con el mismo hormigón de la misma planta y la misma dosificación que el que habíamos utilizado en la estructura. Entre otras cosas porque no había ninguna otra planta de hormigón a una distancia logísticamente viable. Únicamente se pule, se protege y se consigue un acabado muy similar al del terrazo in situ. Como decíamos, el edificio se encuentra en medio de una plaza y la plaza también fue parte del proyecto. Además, como el edificio siempre está en uso, se ha convertido en una especie de plaza cubierta en la que la gente que va de un lado al otro del pueblo lo atraviesa únicamente para ver qué pasa, quién hay o para saludar. Por eso era importante extender el proyecto hacia la calle o introducir la calle en el proyecto. Lo que buscamos fue la extensión del pavimento continuo interior hacia la plaza mediante una alfombra de adoquín prefabricado de hormigón de un tono muy similar al del interior. Y con esa idea de optimizar recursos utilizamos la misma pieza de catálogo, un bordillo de hormigón prefabricado estándar para resolver todos estos contactos. El de la calzada con la, con la cera, que es su uso más habitual, pero también son los, los escalones y también todos los umbrales y todos los alféizares de las puertas y ventanas del edificio. Por su ubicación era muy importante también eh, la integración en el pueblo y lo abordamos desde varios puntos. El cromático, el paisajístico es el más evidente, pero también eh, desde un punto de vista cultural. Porque Noviercas está eh, ubicado en, la, en el área de influencia del Moncayo, donde tiene mucha presencia de arquitectura mudéjar. Estamos cerca de Borja, de la zona de Calatayud, donde hay varios edificios mudéjares que son eh, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces, para integrar el edificio decidimos que el ladrillo iba a ser el material de fachada. Pero para adaptarnos al contexto económico, el ladrillo tenía que ser un ladrillo barato. Por lo que buscamos la manera de que, pese a ser un ladrillo industrial, se pareciera a la fábrica tradicional de la zona. Lo que hicimos fue jugar con el espesor, el tono del mortero y el aparejo, incluso hicimos pruebas que quedaron expuestas para que pudiera opinar y ser validadas por, por el pueblo. Para la carcasa necesitábamos dar esa sensación de continuidad, por lo que elegimos unas tejas y unos ladrillos de la misma arcilla, del mismo color, de la misma fábrica. Eh, esto permite que la linealidad de las tejas se prolongue y dé la vuelta en vertical mediante el aparejo sin trabar los ladrillos para darle homogeneidad a esta cubierta y convertirla realmente en la carcasa. En cuanto a la estrategia climática, nos encontramos a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca del Moncayo, en un lugar de nevadas importantes en invierno y de mucho calor en verano. El edificio lo que hace es que se cierra al norte para protegerse del viento frío, del, del cierzo, y se abre al sureste y al suroeste buscando el sur, ya que tiene muchas horas de radiación solar. Los colchones térmicos actúan en invierno como captadores de radiación solar que precalientan el aire que para que el salto térmico con el que se introduce al sistema de climatización sea el menor posible. Y en verano lo que hacen es evitar el sobrecalentamiento, ya que autorregulan su ventilación. Incluso también se pueden abrir al 100% para ventilar, para favorecer la ventilación cruzada que está favorecida además por los vientos dominantes. También la geometría está calculada para proveer de sombra. El colchón de arriba, el suroeste, al que llaman porche en el pueblo, es, es más bajo y más profundo porque responde al sol de tarde, que es más horizontal, mientras que el de abajo, el sureste, es más alto y estrecho eh, para responder al sol de mediodía, que es más vertical en verano. Y los árboles de hoja caduca reforzarán cuando crezcan esta estrategia climática. Además, la piel de, de policarbonato convierte al edificio en una especie de faro en cuanto cae la noche. Los colchones se construyen al descomponer las capas en contacto con los salones. Estas capas se expanden para generar un espacio que se cierra mediante la piel de policarbonato. Es una de las múltiples y sencillas tácticas que nos permiten generar una estrategia energética capaz de considerar y actualizar el conocimiento climático de la zona. Y que también nos permite jugar con el límite tanto programático como climático. El resultado es un espacio extra, acogedor y no calefactado porque los, los colchones suponen un tercio de la superficie que nos ayuda a calefactar los otros dos tercios. De esta manera conseguimos el confort completo con mucho menos consumo energético. Se trata pues de un conjunto de tácticas constructivas que responden a una estrategia común de ser muy conscientes con el, con el contexto, un edificio modesto donde en ocasiones se le pide a cada material que juegue varios papeles, un lugar fundamental para la vida social de este pueblo que entiende sus tradiciones culturales y constructivas de las que extrae lecciones climáticas que actualiza e implementa. Siempre hemos entendido nosotros este proyecto como una gran responsabilidad, porque si nos equivocábamos podía afectar negativamente al pueblo. Estábamos haciendo el único lugar que abre todos los días, el espacio de interacción social más importante que tiene. Eh, por eso hemos tenido que ir sopesando mucho todas y cada una de las decisiones que hemos ido tomando. Queremos terminar mostrándos que una vez entendidas estas dinámicas del, del pueblo y su contexto poblacional tan frágil, lo más importante para nosotros son estas fotos. Estas es de hace unos meses, en la que una noche nos manda el alcalde una foto en la que se ve una obra de teatro que está utilizando todo el espacio del teleclub como, como escenario. O estas otras en el, con el, el espacio en uso, porque el concepto de comunidad que tienen en hace que las actividades tengan un carácter inclusivo, que sean muy horizontales y que participe todo el mundo. En un momento del proyecto nos dimos cuenta de que el encargo consistía realmente en generar un lugar de reunión donde menos gente hay para reunir de toda Europa. Muchas gracias, es que Ricardo. Pues muchísimas gracias Pedro. Yo creo que este proyecto entiende la arquitectura desde, desde la función social que tiene, ¿no? Porque estáis, como bien decías tú, estáis como muy preocupadas en tomar esas decisiones que no afectasen negativamente, ¿no? A, a los habitantes de, de este municipio. Eh, aunque algunos piensen que los teleclubs no tienen futuro, nosotras creemos que sí y que tiene, y que tiene mucho. ¿eh? Y bueno, tengo que reconocer también que desde Urbambad eh, somos muy fans de los teleclubs, nos encanta visitarlos y probablemente viajemos a Noviercas este invierno a, a ver el edificio. O sea que, bueno, pues ya, ya, tenemos, ya tenemos plan. O sea que muchísimas gracias por, por vuestro proyecto y enhorabuena, ¿eh? que, que es fabuloso y fantástico. Muchas gracias, estáis más que invitados. Muy bien. Bueno, pues eh, de, este, de este proyecto eh, que tiene que ver con los procesos y los cambios, pasamos a un proyecto que tiene relación también con el contexto eh, social, el contexto actual eh, de crisis multidimensional en el que estamos eh, viviendo y cómo este proyecto eh, propone una radiografía eh, que necesita también y que plantea la generación de redes eh, de arquitectos eh, que, bueno, que han nacido que, y que se han educado en un contexto también de absoluta abundancia pero que se encuentran a la salida de su finalización de la carrera se encuentran eh, con una realidad profesional bastante eh, del no futuro ¿no? es una generación de arquitectos eh, que a pesar de la enorme incertidumbre y la falta eh, de certezas pues tiene un grandísimo potencial eh, para reinventarse de forma extraordinariamente eh, creativa y de todo esto pues nos habla el siguiente vídeo Las ciudades que históricamente han sido el soporte de las relaciones humanas se han visto desplazadas por el empeñado empuje de las sociedades digitales hiperconectadas. Nuestra propuesta para un futuro posible se basa en la construcción de una ciudad en la que las relaciones profesionales y humanas transiten entre lo físico y lo digital. Aunando el gran potencial de la urbe tecnológica con el tejido construido, se pueden generar conexiones antes imprevistas. El y junto con Miguel Fernández Galiano, Jorge Mañas Álvarez y Pedro Torres, formó parte del equipo de comisarios de Ecosistema. El futuro de los jóvenes arquitectos es incierto, cambiante e incluso podrían abrazar el No Future que propone este festival. Ecosistema.zip propone una radiografía de este panorama emergente de jóvenes arquitectos que suele quedar oculto entre los bastidores de las obras terminadas, las fotografías retocadas y los procesos de trabajo dentro de estas nuevas prácticas de arquitectura. Para hablar de esta red, de este ecosistema de jóvenes arquitectos que quiere cambiar su propia profesión, tenemos al arquitecto Jorge Mañas. Bienvenido. Hola, eh, muchas gracias María, muchas gracias a, a Urban Bad por invitarnos a ser parte del festival, a todo el equipo por extensión. Eh, bueno, y por supuesto al, al resto de ponentes que han venido antes de nosotros, porque eh, muchos de los cuales, si no todos, han sido también parte de, de este proyecto que vamos a presentar hoy. ¿no? Eh, bueno, yo soy Jorge, Jorge Maya Álvarez, como decía, y junto a Sol de Ferreira, Miguel Fernández Galeano y Pedro Torres García Cantó, eh, formamos Ecosistemas, ¿no? y que es eh, el, el mismo nombre del proyecto que hoy presentamos, ecosistemas.zip, nuevos procesos, nuevas arquitecturas, que consiste en el comisariado y diseño de la exposición de, de, del mismo nombre, inaugurada este año, en, en mayo, y que cuyo objetivo era el, el de realizar una radiografía del futuro de la arquitectura en España, eh, intentando desvelar los, los procesos, eh, el invisible, ¿no? como decía María, detrás de, de las prácticas jóvenes. Eh, para radiografía del futuro, mirábamos al, al presente, a esta generación joven de arquitectos, menores de 35 años, eh, que es una generación que, nacida a partir de 1986, que, que justo coincide con el, con el año en el que España ingresa la, a, a Europa, eh, se ha creado en un contexto de, de vertiginoso crecimiento de la profesión, marcado por los grandes eventos de finales del siglo XX, exposiciones eh, internacionales, olimpiadas, etcétera, Y que sufre una dramática caída con, con la crisis económica global eh, a, a comienzos del XXI, y que bueno, que se ha ido viviendo, ha vivido últimamente casi de crisis en crisis, ¿no? De, de la pandemia, eh, la guerra, la crisis de energética y de suministro eh, que estamos viviendo ahora. Eh, esta especie de concepto de crisis multidimensional de, del que estáis hablando. Eh, bueno, quizás no estoy repitiendo un poco lo que, con lo que estaba contando María, que lo ha explicado muy bien, pero es una, una, una generación formada durante los años más fructíferos de la profesión y que sale para, al mundo profesional para estudiarse frontalmente con una realidad eh, como bastante más sombría de lo, de lo que venía siendo la norma en los anteriores años. Eh, más de una década después, ¿no? estamos ya más de diez años desde esa gran crisis, eh, y entonces eh, echando la mirada atrás vemos que es una generación que, que se ha reinventado, que construye un ecosistema tan feliz como precario, ¿no? en el que desarrolla una creatividad de futuro eh, a través de una reinvención de los códigos, de los formatos de la profesión, que como hoy mismo se ha visto en, en las diversas ponencias, y que por tanto creemos que es una mirada eh, crítica, pero también optimista, del, del, del futuro. Eh, entrando al, al, al proyecto, he eh, decir que Ecosistemas es realmente un proyecto vivo, es, es, es casi... bueno, se, se, se materializó en la forma de una exposición, pero, eh, pero es también una, una investigación viva, entonces vamos a presentarlo de una manera bastante cronológica. En este contexto de crisis nosotros nos conocemos eh, porque entramos a estudiar un, un posgrado en la Escuela de Madrid y, y dentro de este posgrado eh, un trabajo académico de, de un diseño expositivo lo decidimos convertir en un proyecto de comisariado real que presentamos a varias convocatorias y que acaba saliendo beneficiario de, de las ayudas en Juve a la creación joven eh, 2021-2022. Eh, para realizar esta, esta radiografía necesitamos de un cuerpo sobre el que trabajar, ¿no? es por eso que se, que se, que se abre un, un open call, eh, en el que a través de un formulario se pide a, la, a las prácticas que se van inscribiendo, pues una serie de datos del estudio, de formación, de relaciones profesionales, personales, eh, con esta generación, con la anterior, intereses y, y que subieran hasta tres proyectos con hasta cinco fotos por proyecto. Eh, la realidad es que la convocatoria se recibe con bastante interés, tanto desde el INJUBE como desde, desde la gente a la que vamos contactando personalmente, pero nos damos cuenta de que estábamos hablando de un, de un ecosistema de redes de conexión, etcétera, pero que estábamos atacándolo de una manera muy, muy desconectada y que realmente no, estábamos, no se estaba traduciendo la, la convocatoria en, en, en registros. Es por eso que, que decidimos como cambiar un poco la estrategia, entregarnos a, a la red de redes por excelencia a día de hoy, ¿no? que es Instagram, le pedimos una foto a los estudios que ya se han registrado, le ponemos una pegatina, la subimos a nuestro Instagram, simplemente es como, ya está, esta persona, este estudio forma parte de ecosistemas. Eh, eso hace que, efectivamente, empiece a, a, a, a crecer el número de registros. Eh, la estrategia efecto vemos realista llegar a nuestro objetivo inicial, que era, que era contar con unas 50 prácticas. ¿no? Eh, de repente, esto empieza a crecer, llegamos a, la, a las 50, las superamos, decimos, hostia, podemos llegar hasta 100. Eh, de repente esto explota y nada, acabamos con más de 300 inscritos. Eh, con toda esta información, ¿no? con toda esta, esta información que hemos obtenido a través del, del open call, del formulario, de repente nos, nos damos de bruces con, con una base de datos gigantesca, eh, que entonces como aparece en varios niveles de lectura, este primer nivel que sería como el nivel cero, ¿no? el de los datos en crudo, el de la, el de la base de datos, eh, y luego ya una vez empezamos a trabajar con ello, eh, digamos que aparece un primer nivel el eh, más general que, que se encarga de desgranar y clasificar la respuesta de, de estos 300 estudios eh, a través del cartografiado y del, del mapeado de, de los datos que hemos obtenido. Aparecen una serie de gráficos eh, a partir de ese recopilado, del que más, relevante, el que más relevante yo creo que es el que más respuestas no, nos da eh, o más pistas de, de lo que está ocurriendo es, es esta eh, esfera que llamamos eh, eh, que en la que situando las prácticas jóvenes en el centro y a los estudios digamos, de la, más consolidados de la anterior generación en, el, en la corona exterior, eh, se empieza a generar una, serie, una, red de, de, una compleja red de, de nodos y, y, y conexiones eh, entre las distintas prácticas, ¿no? sus fuentes de inspiración, sus colaboraciones, sus lazos de amistad y, y sus trabajos, que de alguna forma empieza a generar como, como todo este entramado de... de, de de, de redes de, de nodos, etcétera, que creemos que empieza a desvelar eh, como vínculos, algunos esperados, otros más inesperados, eh, unas áreas de influencia que potencialmente propiciarán lo que creemos que sería el, el, lo que será el, el, el futuro de, de la arquitectura. Eh, bueno, cruzados estos datos, observamos que además de ese, que aparecen tres niveles eh, de, de lectura, aparte de ese primer nivel del que hablábamos, ¿no? ese nivel más general. De, de, de las respuestas de los 300, que nos permitía trabajar con, con, con un conjunto bastante amplio, y eh, que nos permitía generar como una radiografía eh, digamos, generalista o, o que de alguna manera abarcara un panorama más o menos amplio, pero también nos dificultaba el, el objetivo inicial de, de la exposición, que era el entrar de una manera más profunda en, en las prácticas de los estudios. ¿no? Eh, es por eso que, que, que digamos entramos a un segundo nivel eh, de lectura a través de la selección de 60 estudios que creemos que, que destacan tanto por, ya sea por la influencia de su práctica o por la repercusión de sus proyectos o porque veíamos que había un potencial futuro eh, en, en los mismos. ¿no? Esto nos permite un acercamiento mayor a, lo, a los procesos que hay detrás de, de, las prácticas de, de estas prácticas y de, dentro de esos 60 seleccionamos o reconocemos a, a 10 de ellos cuyo trabajo eh, creemos que será en el futuro o, o que ya está siendo en algunos casos reflejo de esta generación ¿no? y prueba de la de la diversidad de una profesión que, que ya no solo está operando a, a todas las escalas de la arquitectura, sino también fuera de ella. ¿no? Y también nos permite a trabajar ya casi de, de tú a tú en la producción de, de un objeto o dispositivo que luego veremos eh, que condensase lo que queríamos mostrar con la expo. Eh, durante este proceso eh, ya nos habíamos dado cuenta ¿no? del, del marrón que teníamos entre manos con, con la cantidad de, de información que, que teníamos, eh, pero también del enorme potencial del mismo. ¿no? Entonces aparece una, una derivada eh, que es que tenemos una conversación con, con Arquitectura Viva, la, la publicación. Eh, entonces, les, les contamos el proyecto, le proponemos publicarlo de alguna manera, ya sea de un artículo, de no sé, de, de alguna manera. Eh, ellos ven también el enorme potencial que tiene y deciden dedicar un, un número completo, el 244, a, a ecosistemas.zip. Entonces, eh, esto se está realizando al, en paralelo a, a todo el comisariado de la exposición. Entonces aquí como que presentamos digamos, este primer nivel de lectura a través de los gráficos, apoyado por un artículo escrito a, a ocho manos por, por los cuatro, que cuenta el proyecto pero que también nos permite empezar a, a reflexionar en tiempo real eh, sobre, sobre el trabajo que estamos realizando. ¿no? Y que bueno, se remataba con, con esta presentación de, de los 60 estudios seleccionados eh, pues de una manera eh, bastante canónica, casi de registro, ¿no? con una fotografía del estudio, un pequeño texto descriptivo y una fotografía de una de las obras que siendo una manera como muy canónica, muy eh, normativa, eh, a la vez nos permitía que esto funcionara un poco como archivo y nos daba más libertad de cara a, a, la, a la exposición que, que estábamos creando. Ya entrando en la, en la exposición, eh, nada recordar esas, como esas tres velocidades de las que hablábamos, ¿no? los 300, de los que sacábamos 60, de los que sacábamos 10, los 300 que venían representados eh, tanto en la antesala de la exposición con una impresión a gran formato de, de esas bases de datos, en el catálogo, de fichas, etcétera, que veremos después, eh, y luego a los, eh, a, los 60, a los 60 estudios seleccionados, eh, como ya mencionábamos antes, se les, se les pidió que escribieran su práctica eh, como desde otro punto de vista, ¿no? desde lo invisible, decíamos, desde lo que quedaba oculto entre los bastidores de las obras terminadas y las fotografías retocadas. ¿no? Nos, nos interesaba un poco eh, ver que había atrás. Entonces, a todos estos 60 estudios se les, daba, se les daba un linzón blanco en el que poder expresarse libremente para contar algo diferente y eh, como vemos aquí en el, en el centro de la exposición, a, las, a esos 10 cabezas de cartel digamos, que sacábamos dentro de, de entre los 60, se, además de ese lienzo en blanco, se les, eh, se les producíamos junto a ellos un, un objeto eh, expreso para la exposición. Digamos que, que todo el, el diseño expositivo, el propio diseño expositivo intentaba reforzar eh, esta idea eh, al plantear un acceso por la puerta de atrás, ¿no? que, que en vez de mostrar el, el, el dorso de de, de todo lo que estábamos contando, estaba enseñando como eh, este reverso de, de unos paneles de cartón yeso ¿no? lo que estábamos viendo era el, el, el aislante acústico que habitualmente, habitualmente queda escondido y aparecen estos objetos flotantes eh, sin ningún tipo de eh, referencia a quién es eh, la persona que lo ha hecho el estudio que lo ha hecho, quién está detrás, su nombre, etc. Eh, entonces de esta manera eh, el visitante debía atravesar toda la exposición hasta el final eh, y solo al, al llegar al final y darse la vuelta era cuando encontraba toda, toda la información y entonces podía, eh, desandando el camino, empezar a profundizar en estos procesos de trabajo, en esta búsqueda de nuevas maneras de entender la arquitectura, creemos, más allá de la, de la tradicional asociación a, a la obra construida a la, a la foto final. Eh, bueno, aquí vemos un poco eh, más fotografías de la, de la exposición que de alguna manera eh, queríamos andar ¿no? en esta idea de enseñar el backstage eh, de la exposición montada al revés, de ver esta trasera de las piezas, etc. Y en este esquema de, de, de panel en el que un lado aparecía la información de, los, de las prácticas y en el otro aparecía este, este objeto, eh, nosotros creábamos como esta mesa que aparece colgada que aparecía en, el, en la parte trasera de nuestra cartografía que quería también ser como nuestro objeto, nuestro objeto como comisarios, eh, que fuera el soporte sobre el que los catálogos de la exposición y las fichas de los 300 eh, aparecieran ahí, ¿no? de manera que, que se le diera visibilidad eh, al, al, al total de todas las prácticas que se habían inscrito a la convocatoria, independientemente de que hubieran salido seleccionadas entre los 60 o no. Y bueno, todo ello quedaba arropado por, por ese perímetro eh, exterior en el que los otros 50 estudios seleccionados abrazaban eh, toda la, la sala ¿no? con sus con usados, sus lienzos en blanco contándonos sus procesos. Eh, nada, queríamos acabar simplemente con, con estas imágenes de la, de la, de la inauguración. Eh, que bueno, la inauguración en principio no, no dejaba de ser como, como un acto potrocolario ¿no? que nos exigía el, el propio Instituto de la Juventud, también era como un broche a meses de trabajo, eh, bueno, también acabó siendo una gran fiesta, ¿no? eh, pero que también después de pasar la resaca de, de, de la fiesta, como que nos dábamos cuenta que, a, que había sucedido algo más que, que simplemente una fiesta, una, un, un broche, un, una inauguración y que en estos meses, como que lo hemos hablado varias veces y ahora eh, realizando el, justo la píldora para Urban Bat, nos dábamos cuenta que, que tenía mucho que ver con lo que hablábamos en el vídeo, ¿no? de cómo toda esta red de, de redes que habíamos creado en un entorno virtual, en el momento en el que estas personas que había detrás de los estudios se juntaban en un espacio físico, eh, se empezaban a interaccionar pues realmente esas redes eh, se volvían eh, algo más tangible no y como ya tenemos certeza de que ha sucedido el cartografiado de, de esas conexiones que habíamos realizado antes, ahora mismo deberíamos actualizarlo porque ya han empezado a aparecer nuevas conexiones que no habíamos visto, que no habíamos visto antes. Eh, nada más, muchísimas gracias a, a todos. Eh, hasta luego. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que es un proyecto muy necesario que seguramente tendrá eh, muchísima trayectoria, ¿no? Más allá del encuentro, de esa visibilización de redes y que posiblemente esto, bueno, pues derive en otras conexiones, otras relaciones y otros proyectos futuros. Por tanto, bueno, mi, nuestra enhorabuena por el proyecto y, y esperemos que sigáis también promoviendo este tipo de, de encuentros, ¿no? Eh, hemos comenzado esta sesión con con la crítica hacia la arquitectura actual eh, demandando cambios estructurales para acabar con una red que plantea dar visibilidad y generar redes entre jóvenes arquitectos y arquitectas. De nuevo, el desencanto y la queja se están canalizando en proyectos creativos que prometen cambios en la disciplina. Esta sesión acaba aquí agradeciendo muchísimo a todas nuestras invitadas por haber estado este tiempo con nosotras, haberse animado a, a realizar el vídeo, a participar de este encuentro. Y también os invito a conocer mejor estas experiencias inspiradoras eh, en la exposición que tenemos montada en la terminal en Zorrozaurre, en Bilbao, que junto a estos ocho, ocho proyectos, ocho experiencias, tenemos otros siete proyectos más. Y creemos que también es una buena oportunidad para visitar la exposición y acercaros al resto de actividades que, que tenemos previstas eh, para esta onceava eh, edición del Festival Urban Bad Fest. Os invito también a visitar la página web del festival, que es oncefestival.urbanbad.org, donde podéis también tener todos los detalles de la programación eh, que nos queda por, por celebrar. Esperemos que este festival también sirva para canalizar la desesperanza, la rabia, el miedo y la tristeza que genera esta falta de futuro para convertirla, al igual que lo hizo el movimiento punk y lo han hecho estos proyectos que hemos presentado, en una energía creativa que nos ayude a construir el futuro que queremos. Muchísimas gracias y cuídense.